Hola primines, un placer poder saludarlos desde el exterior. Hoy estamos dando un paseo, como lo permite la fase 1, buscando la nueva normalidad aquí desde Sevilla, España. Pocos coches, carros como seguramente estará en tu país, poca atención de autobuses, pero bueno, los paseos ya te permiten salir, hacer un poquito de ejercicio. Eso sí, siempre con las medidas respectivas, eso nunca lo olvides. La naturaleza sigue siendo hermosa, eso sí, con el cuidado de personas que bueno están trabajando. ...siempre también con las medidas respectivas. La hora en la que estoy saliendo a dar este paseo son alrededor de las 9. De 6 a 10 de la mañana es donde se permite salir a hacer un paseíto, a hacer ejercicio. También hay otra franja por la tarde, pero hemos decidido salir por, por la mañana. como pueden ver Sevilla un gran ejemplo para el mundo, así como otras ciudades que también pues y las personas en sí que, que residen allí o bien son de allí de nacimiento pues cumplen con las normas, no nos hemos encontrado a muchas personas al contrario pues <ríe> ha sido un paseo bastante agradable es lo que queríamos <ríe> mostrarles, la belleza de la naturaleza La belleza de Sevilla, el cuidado y la responsabilidad de su gente. Bueno, pues me, me ha agradado de nuevo grabar en el exterior. Espero le, les ayude el vídeo. Eh, mucha motivación, mucho ánimo y mucho corazón siempre. Hasta pronto, primines, cuídense. Como dato gracioso, como estoy con la cámara, venía pasando una señora y no se había puesto la mascarilla. Me vio con la cámara, se la puso. Eh, lo de la mascarilla, bueno... Eh, no es eh, cómodo ir, pero ante todo nuestra salud primos. Un abrazo ahora sí, y, bueno, hasta un próximo video. Chao.